Empezaremos hablando del conjunto de los números enteros Si os acordáis, eh, estuvimos hablando del conjunto de números naturales que se escribían con una n con un doble palo y dijimos que eran los números desde el 0 hacia adelante de uno en uno y dijimos que era un conjunto infinito porque no se acababa podíamos seguir así hasta el infinito ¿Vale? Los números naturales tenían un primer elemento, es decir, empezaban en el cero y continuaban de uno en uno. Los números enteros se parecen mucho al conjunto de los números naturales, se escriben con una Z, también con un doble palo, y estos, a diferencia de los naturales, no tienen un primer elemento, es decir, no empiezan por un número y de ahí van hacia adelante. Así que lo que hacemos es poner puntos suspensivos también para empezar, igual que aquí lo hacíamos para acabar, y ponemos aquí el primer elemento que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a empezar por el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. ¿Vale? Si os fijáis, están los números naturales aquí, ¿vale? es decir, desde el 0 para adelante, todos estos elementos de aquí son los números naturales, ¿vale? Eso es lo que tienen en común. Y luego, estos otros de aquí, si vamos hacia atrás, serían los números naturales pero en negativo, ¿vale? Menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, en, en los números enteros podemos distinguir entre los enteros negativos... que son los que tienen el signo negativo delante, los enteros positivos, que son los que o no llevan signo o les podemos poner un más delante, y también podemos ver el cero. ¿Vale? Así que hay tres tipos de números dentro de los enteros ¿vale? los negativos, los positivos y el cero si juntamos el cero y los enteros positivos es decir, estos de aquí tenemos los naturales ¿vale? sabiendo esto podemos decir que por un lado los negativos siempre llevan signo ¿Vale? Así que, por ejemplo, el número menos 123 sería negativo porque vemos el signo. El 0 se puede escribir sin signo, se le puede poner el signo positivo delante y seguiría siendo lo mismo, y se le puede poner el signo negativo delante y seguiría siendo lo mismo. Es decir, el 0 se puede escribir con cualquiera de los dos signos o sin el signo, ¿eh? Todo es lo mismo, ¿veis? Igual. Y luego los enteros positivos que se pueden escribir sin el signo, por ejemplo, 48, pero si queremos, también podemos escribir el signo delante para que se vea. Así que el número 48 y el número más 48 es el mismo. También podemos hablar de los eh, símbolos relacionados con los conjuntos. ¿vale? Hay un símbolo del que ya habíamos hablado, que era el pertenece, ¿Vale? que cuando se tacha eh, quería decir que no pertenecía y se usaba entre un elemento y un conjunto. Por ejemplo, podíamos decir cosas como que el número 5 pertenece a los naturales, es decir, el 5 es un número natural, el 5 estaría aquí, ¿vale? sería un número natural. Y también podemos decir que el 5 pertenece a los números enteros, ¿eh? Recordar que todos los naturales están dentro de los enteros, así que si un número es natural, automáticamente también es entero, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir que el menos 3 no pertenece a los números naturales, ¿vale? Porque el menos 3 no está entre los números naturales, pero el menos 3 sí que pertenece a los enteros, ¿eh? es uno de los enteros negativos entonces los enteros negativos son enteros pero no son naturales ¿vale? y luego hay otro símbolo que es parecido, ¿eh? también es como una C pero en este caso sin sí, la raya del medio que se lee incluido Y este símbolo se utiliza entre dos conjuntos eh, y se usa cuando uno de los conjuntos, como en este caso los naturales, está dentro, está incluido en otro de los conjuntos. Así que podemos escribir que los números naturales están incluidos dentro de los enteros, ¿vale? Sin embargo, si le damos la vuelta, los números enteros no están incluidos dentro de los naturales. ¿eh? Esto estaría al revés y por eso hay que tacharlo para decir que el grande no está incluido dentro del pequeño. Bueno, ahora vamos a hablar del origen y la evolución de los números enteros. ¿vale? Al principio los números enteros nos escribían como los escribimos nosotros, así con un negativo delante y luego el símbolo del, del, de los números naturales, digamos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezaron esos números naturales a existir y cómo se acabó escribiendo de esta manera? Bueno, vamos a ver algunos usos ¿eh? que se le dieron en el pasado y cómo evolucionó hasta, hasta lo que utilizamos hoy, ¿vale? Una de las primeras cosas relacionadas con los números enteros sucedió hacia el 400 a.C. en China... y fue el uso de unos bastoncillos de, de colores se usaban bastoncillos hechos de bambú y se usaban de dos colores al principio ¿vale? lo que se hacía era usar bastoncillos de color rojo para indicar cantidades que se tenían que sumar y bastoncillos de color negro para indicar cantidades que se tenían que restar ¿vale? Y entonces lo que hacían era distinguir con colores lo que nosotros hoy en día distinguimos con signos por lo tanto los bastoncillos de color negro representaban números negativos que serían estos de aquí así que de esta manera en, en realidad ya se estaban usando los números enteros pero escritos representados de otra manera diferente a la que utilizamos hoy en día ¿vale? esto sería un poco el origen de esos números enteros además con el paso del tiempo lo que hicieron fue dejar de usar dos colores y empezaron a, a usarlos eh, todos del mismo color pero sobre los que tenían que restar los bastoncillos que restaban, se les colocaba un, un bastoncito encima eh, haciendo una diagonal, ¿vale? Y esa diagonal, digamos, que ya representaba un poco el signo negativo. Eh, mucho más adelante, en el, en el tiempo, ¿eh? en el año 600 aproximadamente, en este caso ya después de Cristo, o sea, habían pasado, si os fijáis, mil años, ¿eh? 400 hasta el año eh, bueno año cero que no existe ¿eh? luego lo veremos 400 años más otros 600 ¿eh? mil años después en la India ya había algunos matemáticos como por ejemplo el, el matemático y astrónomo llamado Brahmagupta que ya trabajaban también con conceptos relacionados con los números enteros vale en este caso, él trabajaba con conceptos de tener y deber. ¿vale? Cuando decía que tenía una cantidad, estaba representando eh, de alguna forma los números positivos y cuando hablaba de que se debía, de que había una deuda, pues ya estaba representando números negativos. ¿eh? Y... La manera en que nosotros escribimos los números, es decir, ya con el signo menos delante, no con palabras o con colores, no apareció hasta el año 1500 en Europa. ¿Vale? Ya aparece el símbolo menos para representar el signo negativo. Ahora vamos a ver los usos que tienen hoy en día los números enteros. Algunos de ellos son precisamente estos que hemos comentado aquí, los de sumar y restar, los de tener y deber, ¿vale? Y vamos a ver algunos más. Entonces, en relación con el dinero, tenemos los de tener, que es un número positivo, y deber que representaría, se representaría con números negativos. Por ejemplo, si te dicen que tienes 7 euros, podrías escribir más 7 euros. Y si te dicen que debes 8 euros, pues escribirías menos 8 euros. También podemos hablar de incrementos y disminuciones. vale Es decir, en cantidades, si la cantidad aumenta o se incrementa, lo podemos representar con un número positivo y si disminuye... ...lo podemos representar con un número negativo, ¿vale? Eh, se dio un incremento de 7 puntos en un índice de la, de la bolsa, por ejemplo, pues más 7 puntos. Pero si hubo una disminución, por ejemplo, de 8 puntos en ese mismo índice, pues sería menos 8 puntos. También podemos hablar, por ejemplo, relacionado con los ascensores o los edificios, ¿vale? los ascensores dentro de un edificio, de plantas eh, que no son subterráneas, ¿vale? de las plantas superiores y de las plantas subterráneas. ¿Vale? Las plantas superiores serían plantas positivas y las subterráneas serían plantas negativas. Por ejemplo, si estás en el tercer subterráneo, eso se puede escribir como un menos 3. ¿Vale? Si estás en la planta baja, sería la planta 0. Y si estás en la primera, segunda, tercera, etcétera, ¿eh? pues entonces estarías en la más 1, en la más 2, en la más 3. En los ascensores suele verse esto. ¿vale? Es decir, la planta baja es el 0 por debajo de cero estarían las plantas subterráneas, que son plantas consideradas negativas, y por encima del cero están el resto de plantas que están consideradas positivas. Si te dicen que estás a 8 grados, te están diciendo que es una temperatura positiva, es decir, estás por encima del cero, y si te dicen, por ejemplo, que estás a 5 bajo cero, lo que te están diciendo es que estás a menos 5 grados centígrados. También podemos, esto, antes de pasar a la siguiente, suele representarse en vertical, ¿vale? Si te lo tienes que imaginar, las temperaturas suelen representarse en vertical porque se suele pensar en los termómetros antiguos, los que estaban hechos de mercurio, que estaban colocados en forma vertical. Entonces, te puedes imaginar los 0 grados centígrados en algún momento, de la, en algún sitio de la línea y entonces, eh, por aquí, por la parte de arriba, iría el 1 grado centígrado... 2 grados centígrados, etcétera, hacia la parte positiva, esto tendría que medir exactamente lo mismo. ¿eh? Para asegurarse, estaría bien hacerlo con la regla. ¿eh? Más o menos me ha salido bien, pero si lo queremos hacer totalmente bien, mejor medirlo. ¿vale? Y por debajo estaría, por ejemplo, el menos 1 grado centígrado. ¿vale? Este sería el que se podría decir 1 grado bajo cero ¿eh? Este menos se podría leer como, leer como un bajo cero Vale, luego tenemos también la, los años ¿vale? que están los años de después de Cristo que se llaman normalmente estos no se escriben y los de antes de Cristo vale y aquí no hay cero ¿eh? así como en las temperaturas sí que podríamos hablar de este cero que está en medio ¿eh? de justamente temperatura cero el año de cero no existe es decir si yo pienso en el paso del tiempo, por cierto, esto sería el positivo, como os habréis imaginado, y este sería el negativo. Si yo pienso en el paso del tiempo, ¿vale? Y me imagino aquí este supuesto cero, en realidad como los años son una cantidad de tiempo, no es un punto en concreto, sino que es toda una cantidad de tiempo, digamos de enero hasta febrero, este podría imaginarme que es el año 1, ¿vale? Cuando empezó... A, a, cuando nos imaginamos que empezó a contarse, ¿no? Del, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 1, ¿vale? El tiempo pasaría hacia allí. Pues, ¿qué año había justo antes? Pues el año que había justo antes era el menos 1, ¿vale? O sea, que el 0 supuestamente sería solo esta línea, ¿eh? Justo cuando están tocando las campanadas, ¿eh? Si nos lo imaginamos así, es el cambio de año entre el año menos 1 y el año 1, así que el año 0 no existe, ¿Vale? este se podría escribir como 1 antes de cristo ¿vale? y este sería el 1 después de cristo vale. de aquí para adelante son los años positivos y de aquí para atrás serían los años negativos vale. y también para acabar podemos hablar por ejemplo de la altitud ¿vale? que es un poco parecido también a lo de la temperatura porque hablamos de eh, por encima del nivel del mar y por debajo del nivel del mar. ¿Vale? Entonces esto serían los positivos y estos serían los negativos, ¿vale? Así que, y aquí lo mismo, el cero sí que existe, ya os digo, sería parecido a esto, solo que en el dibujo digamos que te, uy, te estarías imaginando ¿vale? que aquí, este cero, sería el nivel del mar, ¿vale? Y entonces aquí debajo, nos imaginamos un pececito, pues este pececito podría estar, por ejemplo, a menos 5. Es decir, a 5 metros bajo el nivel del mar ¿eh? Aquí se pondría el bajo el nivel del mar Igual que aquí decíamos bajo cero, ¿vale? A 5 metros bajo el nivel del mar El negativo se sería así, bajo el nivel del mar Y si aquí tuviéramos, pues no sé, una cometa ¿vale? Pues esta cometa podría estar, por ejemplo, a 10 metros de altitud ¿Vale? Ya dirías a 10 metros de altitud, no, normalmente ya no dirías por encima del nivel del mar. Se sobreentiende que si no dices esta frase es que estás por encima, igual que aquí. Si no dices bajo cero, quiere decir que estás por encima de cero. ¿Vale? Y bueno, posiblemente hay algunos usos más, pero bueno, estos serían los más importantes. ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer son las actividades de... La página 43. ¿Vale? La actividad número 1 nos pide identificar los números, nos dan una lista de números que son el 0, el menos 4, el 1560, menos 0,5, más 786. El menos 2, el 1 medio y el menos 2, 8, ¿vale? Y los que son números enteros serían todos los que no lleven parte decimal. Es decir, si tengo un coma 5,3, lo que sea, ya están descartados. Y las fracciones, si se pueden convertir en, en números decimales, ¿eh? con cifras decimales, también estarían descartadas. Así que los enteros son los positivos, los negativos y el 0, pero sin ahí. Este no, ¿eh? pero sin decimales ¿eh? Cuidado que este no sería entero porque lleva decimal ¿vale? Este sí, este tampoco, ¿vale? Este, o sea, la fracción tampoco Este sí y este tampoco, ¿vale? Así que ese no lo es, este no lo es y este no lo es Porque llevan decimales Y este porque se podría convertir en el número 0,5 que también lleva decimales ¿Vale? Así que sí, sí, sí, no, sí, sí, no y no. En, el, en la actividad 2 nos pregunta que en Europa, ¿cuándo comenzó a utilizarse el símbolo menos para los enteros? Bueno, hace un ratito hemos dicho que eso pasó en el año 1500 aproximadamente, ¿vale? Y la pregunta número 3, la, bueno, la actividad 3, dice que utilicemos un número entero para escribir el año 2018 antes de Cristo. ¿eh? Esto de aquí me dice que queremos que sea un número negativo, es decir, que se escribirá con un negativo delante y será el año menos 2018. Bueno, vamos a seguir con la representación gráfica en el fondo ya hemos hecho algunas representaciones gráficas aquí vale pues es esto realmente vale las, lo que usaremos serán pues las rectas numéricas de las que ya habíamos hablado con anterioridad en otros temas vale recordad que se puede hacer en vertical como hemos hecho aquí o en horizontal según te interese vale, incluso se podría hacer en diagonal si te interesa por algo ¿Vale? La, lo que hay que recordar es que se tiene que usar una regla y que la separación se tiene que hacer eh, siempre igual, es decir, si decides marcar cada centímetro, pues siempre cada centímetro, o cada centímetro y medio, o cada dos, o si tienes una hoja cuadriculada, cada dos cuadritos, o cada tres, o cada cinco, lo que consideres. ¿Vale? Pero si el salto de un número al siguiente siempre va a ser lo mismo, la medida también, la distancia también tiene que ser la misma. ¿Vale? Por ejemplo, si lo haces a 2 centímetros, pues quiere decir que de aquí a aquí tiene que haber la misma cantidad que de aquí a aquí. ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo que este es el número 0 y decido ir de 3 en 3, pues hacia la derecha tendré el 3 o el más 3, se podría escribir de estas dos maneras, y luego tendría el 6 o el más 6, ¿no? Voy de 3 en 3. Pues para atrás también iría de 3 en 3, que sería el menos 3, el menos 6, ¿vale? Recordad que cuanto más a la izquierda está un número, más pequeño es, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, tenemos que comparar este con este y decidir cuál de los dos es el más pequeño, el menos 6 es más pequeño que el menos 3, ¿vale? Cuidado, porque cuando son números negativos... Da la, nos da la sensación de que están como colocados al revés, ¿vale? Y eso es porque los vamos escribiendo, pero hacia atrás, ¿vale? Así que este es más pequeño que este. Igual que este es más pequeño que este, y este es más pequeño que este, ¿vale? Así que cuanto más a la izquierda, más pequeño. Como hemos dicho antes, el menos 6 es más pequeño el menos 3, porque en la recta numérica el menos 6 está más a la izquierda ¿vale? al principio si veis que os podéis liar lo que podéis hacer es la representación gráfica y ver cuál queda más a la izquierda y cuál queda más a la derecha así que si les damos la vuelta el menos 3 es más grande que el menos 6 ¿vale? es decir, el menos 6 siempre va a ser el, pe el más pequeño de estos dos eh, por ejemplo, si te piden comparar el menos 8 y el menos 15, pues ¿cuál de los dos será el más pequeño? En realidad es, es fácil, porque si quitas los signos negativos, el que es más grande en positivo es más pequeño en negativo, así que este es el más pequeño, es el que está más lejos del cero. ¿Eh? Este sería el que está más a la izquierda. ¿Vale? Lo mismo, si tienes dudas, imagínate el cero, y los números negativos sabes que van hacia atrás, así que tú irías contando 1, 2, 3 hasta llegar al menos 8, por ejemplo, aquí, ¿vale? Pongo pues ahí unos puntos suspensivos, ¿eh? porque no lo estoy midiendo, no sé si estará bien medido. Y un poco más allá estaría el menos 15. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que este es el pequeño y este es el grande. ¿Lo veis? Este es el pequeño y este es el grande. vale. Así que con los números negativos, vigilad. Si te dan un número negativo. Y el 0, el 0 siempre va a estar a la derecha de cualquier negativo, por lo tanto el 0 siempre será el grande y el número negativo será el pequeño. Habría que colocarlo así. Si te dan primero el 0 y luego el menos 23, pues el 0 sigue siendo el grande, hemos dicho. ¿Vale? Y luego, si te dan números positivos, pues es ordenarlos como ya sabías. Por ejemplo, si te dan el 6 y el 9... Pues el 6 es más pequeño que el 9, pero esto ya lo sabíamos hacer, esto no es nuevo, es decir, esta parte de aquí es algo que ya sabíamos hacer antes, ¿vale? Esto es lo nuevo. ¿Qué pasa si te dan dos negativos? Cuidado, porque al principio la gente suele ordenarlos mal, y si te dan negativos y el 0, pues los negativos también siempre son los más pequeños. Va. Vamos a seguir con otra cosa que es totalmente nueva, que es lo que se llama el valor absoluto de un número. ¿Vale? El valor absoluto se escribe con dos rayas verticales y se coloca el número dentro, por ejemplo, el menos 3. Pues el valor, esto se leería el valor absoluto de menos 3, y es el 3, ¿vale? Porque el valor absoluto significa la distancia que hay del número que está escrito aquí dentro hasta el 0. Y si yo pienso en el 0 y pienso en el menos 3, la separación que hay de aquí a aquí es de 3 unidades, ¿vale? Esto lo estoy haciendo a mano alzada, es decir, no está bien dibujado, ¿eh? Recordad que para que estuviera bien habría que medirlo. Y si te dan el valor absoluto de 3, o lo que es lo mismo el valor absoluto de más 3, porque recordad que el 3 y el más 3 es lo mismo, pues el valor absoluto sería 3, ¿vale? Porque, si voy hacia el otro lado y cuento 3... Esta distancia también es de 3 unidades, ¿vale? Da igual si lo escribo como un 3 o como un más 3, ¿vale? Así que si os fijáis, básicamente el valor absoluto es escribir la cifra sin el signo o lo que es lo mismo en positivo, ¿vale? Recordad que aquí delante hay un más, aunque no se ve, ¿vale? Da igual si dentro hay un negativo, un número al que no le he escrito el signo o el signo más, que en cualquiera de los casos lo que hago es quedarme con el 3, solo, ¿vale? Por ejemplo, si te piden calcular el valor absoluto de menos 204, sería 204. Paso del signo. Si te piden calcular el valor absoluto de más 78, pues sería 78. Y si te piden calcular el valor absoluto de 12, pues sería 12. ¿Veis? Todos los resultados se quedan sin signo o con signo positivo que no hace falta escribir. Y en el caso del cero, este sería el único que siempre se queda igual, ¿eh? Da igual si te lo escriben así, o así, o así, ¿vale? Porque la distancia del cero a sí mismo siempre es cero, claro, el cero es el mismo, ¿veis? No hay distancia, o sea que te quedas con el cero igual que con todos los demás, ¿vale? Y esto sería el valor absoluto. Y ahora vamos a hablar de, un poco ya del cálculo, ¿vale? Suma y resta de dos números enteros. Para saber cómo sumar y restar números enteros, lo primero que vamos a hacer es entender el significado de la suma y la resta de enteros. ¿vale? Y para ello, primero pues vamos a explicar cuatro, cuatro ejemplos sencillitos para que entendáis qué significa sumar y restar enteros. ¿vale? Lo primero en lo que pensaremos es en sumar un positivo. ¿Vale? y vamos a averiguar qué significa, a nivel gráfico, por ejemplo, que es sumar un positivo ¿vale? para eso vamos a usar eh, el 8, o el número entero 8 y le vamos a sumar un número positivo, por ejemplo, el más 2 ¿vale? fijaos que entre estos dos signos he escrito un paréntesis para separarlo ¿vale? esto es lo que se llamarán los paréntesis ortográficos, ¿vale? es decir Paréntesis ortográficos son los que usamos para separar dos signos porque si no lo hiciéramos sería como si hiciéramos una falta de ortografía ¿eh? se entendería pero sería como una especie de falta de ortografía entonces cada vez que tengáis dos signos seguidos un más y un más, un más y un menos o un más y un por o un, bueno, un por y un más normalmente sería o, o un dividido y un menos vale. siempre que haya dos signos que no sean la parte numérica hay que separarlos con un paréntesis, entonces se abre en un sitio y se tiene que cerrar al finalizar, ¿vale? Y a eso se le llaman los paréntesis ortográficos. Bueno, pues, ¿cómo se calcularía esto? ¿Y, y qué significado tiene? Bueno, lo primero es, nosotros hemos dicho antes que un número más 2, no hace falta escribirle el más. ¿Qué quiere decir? Que si queremos simplificar un poco esto, basta con quitarle este más, y si le quitas este más, ya no hace falta poner un paréntesis. ¿Vale? y eso es lo primero que vamos a hacer, quitarle el más, que no es necesario. Así que escribimos el 8, escribimos este más de aquí delante, y como este ya no hace falta, no ponemos el paréntesis y ponemos directamente el 2. Haciendo esto, si os fijáis, ya nos sale un cálculo de los que ya sabíamos hacer, o sea, aquí pone 8 más 2. A 8 le sumas 2 y esto da 10. Si lo representamos gráficamente, Si yo me imagino aquí el 8, este sería el 9, este sería el 10, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es ir hacia adelante 2, ¿vale? Así que si al 8 le sumo 2, me da 10. Esto es lo mismo que esto, es decir, que sumar un positivo lo que significa es ir hacia adelante, avanzar, ¿vale? Así que sumar un positivo es... Avanzar, ¿vale? Ese es el significado de sumarle a, a un número entero un positivo, ¿vale? Avanzar. ¿Qué quiere decir? Pues que si ahora cambiamos un positivo por un negativo, sumar un negativo, por lógica, debería ser retroceder. ¿Vale? Si no, pues algo pasaría raro, ¿no? Porque la lógica nos dice que si al sumar un positivo voy hacia adelante, cuando sumo un negativo debería hacer lo contrario, y por lo tanto sería retroceder, ¿vale? Vamos a verlo con números. Si al 8 le sumamos en vez del más 2 el menos 2, que sería un número negativo, ¿vale? Esto tendría que ser retroceder, es decir, si hago el dibujo, si yo me imagino el 8 y tengo que retroceder en este caso, claro, si veo un 2 tendré que retroceder 2 ¿vale? así que retroceder nosotros sabemos que es restar 2 iríamos a parar al 6 ¿vale? es decir, esto tiene que dar como resultado 6 cuando yo acabe, cuando yo escriba aquí algo el resultado final debería ser 6 ¿vale? entonces, ¿esto qué significa? pues, pues eso, que al 8 le estamos restando 2 ¿vale? o sea, esto debería convertirse en ese cálculo, ¿vale? Aquí lo importante es fijarse en que estos dos signos de aquí los he cambiado por este y estos dos signos de aquí los he cambiado por este Es decir, un más y un más lo he cambiado por un más y un más y un menos lo he cambiado por un menos ¿Vale? En este caso, un más y un más es avanzar, un más y un menos es retroceder ¿Vale? Y ahora vamos a ver lo mismo, pero en vez de sumando, restando. ¿Qué pasará aquí si pongo una resta? ¿Vale? Entonces seguimos con la suma y la resta, pero ahora restando. ¿vale? Para empezar, miraremos qué pasa si restamos, ¿vale? así que restar un positivo y veremos lo que es, ¿vale? Vamos a hacer parecido a lo de antes. Si empezamos con un 8 y le restamos un número positivo, por ejemplo, el más 2, nos pasa como al principio, este más no hace falta, y por lo tanto podríamos escribir directamente 8 menos 2, que son 6. Es decir, en este caso hemos hecho... Que hemos empezado en el 8 y hemos restado 2 y hemos ido a parar al 6, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos eh, visto es que restar un positivo es retroceder, ¿vale? Aquí habríamos retrocedido habríamos ido hacia atrás, por lo tanto, si restar un positivo es retroceder, restar un negativo por lógica debería ser avanzar ¿Vale? vamos a verlo con unos ejemplos, con un ejemplo, ¿vale? vamos a empezar por el 8 igual que aquí y le vamos a restar un número negativo, es decir, en vez del más 2 le vamos a poner el menos 2 que es un número negativo ¿vale? Y si decimos que tiene que ser avanzar, si hacemos el dibujo, la representación gráfica con una recta numérica, ¿vale? queremos avanzar, es decir, que si yo empiezo en el 8 y quiero ir hacia, ir hacia adelante y estoy viendo un 2, pues iremos hacia adelante 2 y acabaremos en el 10, es decir, que este cálculo tiene que acabar en el 10. ¿Y qué hemos hecho para eso? Hemos hecho que al 2 le hemos, al 8 le hemos sumado 2, o sea, esto lo hemos convertido en este cálculo, ¿vale? Pues como antes, lo importante aquí es fijarse en que menos y más lo hemos convertido en un menos, y menos y menos lo hemos convertido en un más, ¿vale? Eso sería lo importante. Por lo tanto... El significado de sumar y restar números enteros, tanto si son positivos como negativos, lo, lo tenemos aquí, ¿vale? Hagamos memoria. Antes hemos dicho que sumar un positivo es avanzar y sumar un negativo es retroceder, ese es el significado. Y ahora hemos dicho que restar un positivo es retroceder y restar un negativo es avanzar, ¿vale? Con esto lo que vamos a... Hacer es hablar de la tabla de los signos, que es precisamente esto que os he marcado aquí, ¿vale? La tabla de los signos, nos, eh, si nos la aprendemos de memoria, nos ayuda a hacer estos cálculos sin tener que pensar en avanzar y retroceder, ni hacer dibujos, ni nada. Es decir, si, te, si sabes de memoria que menos y más se convierte en menos, ya pasas de aquí a aquí y este cálculo lo, lo acabas al final, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como es sencillo, lo haces de golpe, o aquí también, 8 más 2 son 10, ¿vale? Así que para pasar de esto a esto, es, eh, es conveniente saberse la tabla de los signos, ¿vale? Vamos a fijarnos, para escribirla, en que cuando los dos signos son iguales, se convierten en un más. ¿Veis? Aquí, dos signos iguales se convierten en un más, dos signos iguales se convierten en un más. Y dos signos diferentes se convierten en un menos. ¿Veis? Aquí son diferentes, se convierten en un menos. Pues eso es lo que vamos a escribir. ¿eh? Lo escribimos en forma de tabla, igual que las tablas de multiplicar, y así nos lo aprendemos. ¿vale? Así que sería un más y un más se convierte en un más, y un menos y un menos, que son iguales, también se convierte en un más. Luego, un más y un menos se convierten en un menos, y un menos y un más, que son diferentes, también se convierten en un menos. ahí vale, esta sería la tabla que nos aprenderíamos, que es lo que os digo, es como si estuviera dividida en dos partes, ¿eh? signos iguales más signos diferentes menos, ¿vale? pero siempre dos, ¿eh? si hay tres eh, hay que vigilar, ¿qué pasaría si hubiera tres signos? Pues si hubiese tres signos, por ejemplo, menos, menos y menos, aunque todos son iguales, no podemos usar esto, porque aquí, si os fijáis, solo hay dos. Es decir, dos signos iguales se convierten en un más y dos signos diferentes se convierten en un menos. Eso es lo único que hemos dicho en la tabla, es lo que hemos visto aquí, no hemos visto nada de qué pasa cuando hay tres. Bueno, si hay tres o hay más, la forma de hacerlo es la misma, podrías ir agrupando dos en dos, es decir, este menos y este menos, que sí que son dos, se convierten en un más y luego este más y este menos, que son diferentes, acabarían convirtiéndose en un menos, así que el resultado de estos tres signos seguidos en realidad sería menos, ¿vale? Si por ejemplo te dicen menos, menos y más, ¿en qué se convertirán? Pues hacemos como antes, estos dos se convertirían en un más porque son iguales, y este más y este más se volvería a convertir en un más porque son iguales, ¿vale? Si te fijas, lo importante aquí es la cantidad de negativos. ¿eh? Los positivos, como se pueden borrar, nunca hacen que cambie nada. Es decir, si yo tengo dos positivos, se queda igual, positivo. Si tengo un positivo y un negativo, es como si este más no estuviera, o sea, que se queda el negativo. Y si tengo un negativo y un positivo, es como si este más no estuviera y se queda el negativo. ¿vale? Y luego, cuando tengo parejas de negativos, siempre se van a convertir en un más. ¿Vale? Esa sería otra manera de pensarlo. Así que si yo cuento y tengo tres negativos que son impares, si es una cantidad impar, podré emparejar dos, pero este siempre se va a quedar, por eso queda negativo. Aquí, sin embargo, como tengo dos negativos que son pares, se emparejarán y se convertirán en un más. Y por lo tanto, es como si desaparecieran, ¿no? Al final queda el más. ¿Vale? Otro ejemplo, si tenemos menos, más, más, menos y menos... O lo vamos haciendo de dos en dos, como hemos explicado aquí, o contamos negativos. ¿Vale? Si contamos negativos, aquí tengo uno, dos y tres. Son impares. Eso quiere decir que dos de ellos eh, formarán una pareja y se irán, o se convertirán en un más, que viene a ser lo mismo, pero uno de ellos no se va, porque al ser impares no lo puedo juntar con nadie más. Los máses, si os fijáis, ni siquiera me fijo en ellos, porque cada vez que junto máses se convierten en otro más, ¿vale? Así que estos ni siquiera influyen, ¿vale? Solo me tengo que fijar en los negativos, como son impares, el resultado será impar, ¿vale? Si no lo veis claro, pues vais de dos en dos y veréis que llegáis al mismo sitio. Esto será muy útil tenerlo claro para cuando lleguemos al apartado de potencias y raíces, ¿vale? Un, un último ejemplo. ¿Vale? Aquí haríamos lo mismo, contaríamos los negativos, son pares. ¿Vale? Así que si son pares, se acabarán convirtiendo en signos positivos y todo será positivo. Vale, Lo que os digo, pensar de esta forma hace que podamos ir más rápido y además nos ayudará para las potencias y las raíces. Bueno, ahora vamos a hacer las actividades de la página... 45. La actividad número 4 nos pide que representemos en la recta numérica los números siguientes, el menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. ¿Vale? Así que lo que hacemos es una recta numérica y midiendo, como va de 5 en 5, pues todas las separaciones tienen que ser iguales. Lo voy a hacer a un centímetro y medio. Vale, voy a poner el 0 aquí, y aquí tendríamos el 5 y el 10, y aquí el menos 5 y el menos 10. ¿vale? Iría, iría de 5 en 5. Vale, vamos a seguir con la siguiente actividad, que es la número 5. Que dice, ordena los siguientes números, y nos dan el menos 3... El más 145, el menos 1, el 0, 78, el más 2, el menos 130, el menos 6 y el 23. Vale, para ordenar lo haremos de menor a mayor porque si lo quisiesen al revés lo tendrían que haber dicho. ¿vale? Así que los más pequeños siempre serán los negativos. Lo que hacemos es buscar los números negativos primero, que serían este, este de aquí, este de aquí, ¿vale? Y empezamos ordenando esos, el más pequeño de todos es el que parece más grande, ¿eh? Recordad eso que hemos dicho, de que los negativos al principio nos da la sensación de que están al revés. Así que empezamos por el menos 130, que es más pequeño que, este ya lo hemos gastado, ahora iría el menos 6 más pequeño que el menos 3 y más pequeño que el menos 1. A continuación iría el 0. A continuación iría, ¿eh? recordar el truco de poner el último símbolo para decir que continúa. Irían los positivos, ¿vale? El positivo más pequeño sería este más 2, más pequeño que el 23, más pequeño que el 78 y más pequeño que el más 145 ¿vale? y esta sería toda la cadena de desigualdades y en el ejercicio 6 nos piden representar gráficamente y calcular ¿vale? el primer cálculo que nos piden es 12 más menos 3 esto es lo mismo que hemos hecho para explicar el significado de la suma y la resta vale Aquí podríamos pensar en, en la tabla que más y menos es menos, y esto daría 12. Y la representación gráfica, ¿vale? podríamos colocar aquí el 12, e iríamos 1, 2 y 3 hacia atrás hasta el 9, porque dijimos que sumar un negativo era retroceder. ¿Vale? La siguiente que nos piden es 12 menos más 3. ¿Vale? El menos y el más se convertían en un menos y también conseguíamos 9. ¿eh? Restar un positivo era retroceder, es decir, tanto para esta como para esta nos vale el mismo dibujo, la misma representación gráfica. La siguiente que nos piden es 12 más más 3. Que en este caso más y más es más, así que 12 y 3 son 15. La representación gráfica sería. Pues que empiezo, por ejemplo, aquí en el 12 y voy para adelante 1, 2 y 3. Vale, esto sería sumar 3 y llego al 15. ¿Vale? Sumar un positivo es avanzar. Y la siguiente que nos piden es. 12 menos menos 3, menos y menos, recordar que es más, que también da 15, y la representación gráfica pasa como antes. Estas dos tienen la misma representación gráfica. Restar un negativo es avanzar. Y con esto hemos acabado con las actividades de la página 45. Y ahora lo que vamos a hacer es explicar el algoritmo de cálculo de la suma y la resta sin tener que estar... Eh, sin tener que estar pensando en la representación gráfica o si es avanzar o retroceder, ¿vale? Esto está muy bien para entender el significado de que, que son estos dos signos seguidos, pero a la hora de calcular es más rápido si te sabes un algoritmo y no tienes que estar pensando todo el rato en el significado, ¿vale? Eh, el algoritmo nos dice que, bueno, una manera rápida de, de calcular, cuando tenemos do, suma o resta de dos números enteros es primero eliminar todos los paréntesis ortográficos, es decir, estos de aquí, es lo que hemos hecho aquí, si os fijáis, hemos eliminado los paréntesis, de esa manera lo que conseguimos es tener solo un signo, ¿vale? O sea, la clave consiste en tener un signo y una parte numérica, un signo y una parte numérica, ¿vale? En vez de dos signos o tres o cuatro. ¿Mm? Y luego lo que hace es separar en dos mitades el resultado. Por un lado, el signo que vaya a ir en el resultado, si es un más o un menos, fijaos que aquí, por ejemplo, todos son un más, por eso no los hemos escrito, y luego la parte numérica, que sería este 9 o este 15, ¿vale? Os lo explico con, un, con unos ejemplos. Si te piden calcular, por ejemplo, eh, menos 10 más menos 6, ¿vale?, Aquí los números enteros, si os fijáis, serían este menos 10 y este menos 6. Lo que estamos haciendo es sumarlos. ¿Vale? Sumamos al menos 10, le sumamos el menos 6. Así que esto es una suma de números enteros. ¿Vale? Vamos a hacer el paso 1, que sería eliminar los dobles signos para que el paréntesis desaparezca. ¿Vale? si os fijáis este paréntesis es ortográfico porque dentro no hay ningún cálculo que hacer si hubiese algún cálculo que hacer entonces ya no sería un paréntesis ortográfico sería un paréntesis que nos fija la jerarquía de las operaciones el orden vale pero como no hay ningún cálculo que hacer pues los paréntesis digamos que ya están hechos y tenemos que irnos a hacer la suma ¿vale? y para poder hacerla tengo que quitar estos dobles signos como este más y este menos un más y un menos se convertían en un menos, pues lo cambiaremos por un menos. Así que escribiremos menos 10 menos 6. ¿vale? Ya hemos eliminado los dobles signos. Y ahora aquí lo que hacemos es pensar como si tuviésemos un menos y luego un 10, un menos y luego un 6, es decir como si esto fuera el menos 10 y esto fuese el menos 6, pero lo vamos a pensar como signo, número, signo, número, ¿vale? A trocitos, en vez de pensarlo todo junto. Vale, para decidir el signo del resultado... Es decir, el resultado que será más o será menos, será un número positivo o será un número negativo. Bueno, una manera de pensar... Eh, cuál va a ser el signo, es ver cuál de los dos números es el más grande. En este caso, el más grande es el 10, ¿vale? Voy a poner aquí una G de grande. El 10 es el más grande. Quiere decir que este número, digamos, que tiene más fuerza que este otro, al ser más grande. Por lo tanto, como este 10 es un 10 negativo, quiere decir que los negativos eh, ganan, ¿vale? En este caso ganan siempre porque es que el 6 también es negativo, ¿vale? Pero la idea viene a ser esa, mirar de los dos, cuál de los dos es el que es más grande, el que tiene más fuerza, digamos. Y por lo tanto, ese signo es el que se va a conservar. Así que como el 10 es el más grande, su signo, que es el negativo, es el que irá al resultado. Y por lo tanto, será un resultado negativo. ¿Vale? Y eso será que el, el signo del resultado es negativo porque gana el 10. Y luego miraremos cuál es el, el número, o lo que se llama el valor absoluto, que hemos hablado antes de él, del resultado. ¿Vale? Es decir, aquí qué número hay que poner, un 7, un 5, un 23, ¿Vale? eso es lo que vamos a averiguar ahora, qué número poner. Para decidir cuál es ese número, primero tenemos que decidir si vamos a hacer una suma o una resta. Fijaos que el signo que nos ponen aquí en medio es de suma, pero no siempre va a significar que acabemos haciendo una suma de números, ¿vale? Si os fijáis en, en estos cálculos que hemos hecho antes, por ejemplo, aquí también nos pedían hacer una suma, ¿no? Sumábamos el 12 con el menos 3, pero sin embargo al final hemos acabado haciendo una resta, si os fijáis, ¿vale? Aquí nos pedían hacer una resta y sin embargo hemos acabado haciendo una suma, en estos dos casos sí que hemos hecho lo que nos pedían. Había una resta y hemos restado, había una suma y hemos sumado, ¿vale? Pero no siempre es así, ¿eh? Si os fijáis en estos dos casos, lo que nos piden no es lo que acabamos haciendo. Entonces, cuidado con eso porque con los números negativos, ¿vale? Con, con los números enteros, la operación que nos ponen no siempre es la que acabaremos pensando, ¿vale? Entonces, tenemos que decidir realmente si al final hay que hacer una suma o una resta. ¿Y ¿Cómo lo decidimos? Pues lo decidimos fijándonos en estos dos signos que tenemos aquí, ¿vale? Estos dos signos son iguales y eso quiere decir, ¿vale? Si pensamos en la tabla, menos y menos sería más, ¿vale? Pues en este caso, como son iguales, me hacen pensar en un más y eso es sumar, ¿vale? ¿Vale? Así que signos iguales, sumo. ¿Vale? Así que si sumo, ¿qué sumo? Pues sumo el 10 con el 6. Como la suma es conmutativa, da igual si sumas al 10 le sumas el 6 o al 6 le sumas el 10. ¿Eh? Pero la cuestión es que hay que sumar. Y esto da 16. Por lo tanto, el número, el valor absoluto del resultado será 16. Y aquí pondremos un 16. Así que el resultado final es menos 16. Si al menos 10 le sumo el menos 6, consigo un menos 16. Vamos a pensar en la lógica de esto. Si nos imaginamos, por ejemplo, que estamos en un edificio, si estamos en la planta menos 10, es decir, en el subterráneo 10, ¿vale? bajo, bajo tierra, en el menos 10, y bajamos 6 plantas más, pues es evidente que vamos a llegar al subterráneo 16. ¿vale? Esa es la idea. Si te lo imaginas como un edificio, vale, y estás en la planta subterránea menos 10... Y encima bajas, pues sí, es normal que llegues al menos 16, ¿vale? Tiene sentido lo que hemos escrito. Acumulamos negativos. También puedo pensar en dinero. Debo 10 y debo 6, pues al final debo 16, ¿vale? Esto está bien que lo hagáis al principio para ver si lo que estás escribiendo tiene sentido o no. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Si te dan el número más 7... Y te piden que le restes el más, por ejemplo, 4. ¿Vale? Lo mismo, aquí los números enteros serían el más 7 y el menos 4. ¿Vale? Vamos a empezar primero quitando los signos dobles. Menos y más es menos. Así que escribiremos el más 7 menos el 4, este más en realidad se podría borrar porque es un más delante de un número y no es, no es necesario, ¿vale? pero bueno, lo vamos a dejar por ahora y lo mismo, vamos a pensar por separado en el signo, el número, el signo y el número ¿vale? primero nos fijamos en el grande que en este caso es el 7 así que su signo es el que va al resultado, el resultado en este caso será positivo y luego nos fijamos en los dos signos, que es este más y este menos que son diferentes y por lo tanto lo que haremos será restar ¿eh? porque más y menos es menos, es decir, resta ¿vale? ¿y qué restaremos? pues al 7 le quitaremos el 4 porque si queremos quitar al 4 el 7, eso no habríamos de entrada hacerlo así que, si al 7 le quito 4, me quedan 3 así que aquí pondremos un 3. Como este más no es necesario, para acabar lo quitaremos y el resultado final será un 3. Si os fijáis, este cálculo de aquí, en realidad ya lo sabíais hacer sin tener que pensar en todo esto, porque aquí lo que pone es que al 7 le quito 4, si al 7 le quito 4 da 3. Cuando lleguéis a un cálculo como este, si os dais cuenta de que es un cálculo que ya sabes hacer directamente, no necesitas pensar en todo esto, lo puedes hacer de golpe. ¿Vale? Pero... Bueno, si es otro tipo de cálculo que sí necesitas pensar poco a poco, este sería el algoritmo, ¿vale? Veamos un último ejemplo. Si te dicen mmm, 3 más menos 6, haremos lo mismo. Este más y este menos se convierten en un menos... Y ahora vemos que el grande es el 6 y su signo es negativo, así que el resultado será negativo. Y aquí hay un más que no se ve, pero que está, si lo necesitáis os lo ponéis, ¿vale? Tenemos aquí un más 3 y un menos 6, así que este es más y menos menos, tendremos que restar. Así que al 6, que es el grande, le quitaré el 3, queda 3, ¿vale? Aquí veis, ya lo he hecho sin escribir todas las explicaciones, se puede hacer así para no escribir tanto, ¿vale? Y para, este, para estos casos hay un truco, ¿vale? Cuando hemos llegado aquí, vemos un 3 menos 6, ¿vale? Si os dais cuenta, si yo le doy la vuelta y digo 6 menos 3, este sí sabría hacerlo. Si a 6 le quito 3, da 3, ¿no? Bueno, pues si dándole la vuelta sabemos hacer la resta, la original será lo, el mismo número, pero en negativo, ¿vale? Este es un truquito que podéis usar, o sea, cuando veáis que dando la vuelta sí sabéis calcularlo, lo único que tenéis que hacer es ponerle un negativo, ¿vale? Por si os sirve de algo el truquito para ir más rápido y no tener que pensar en tantas cosas. Si os vais a liar, pues mejor pensáis cada caso por separado hasta que con la práctica ya os salga más rápido. El elemento opuesto es el que tiene el signo contrario, ¿vale? Entonces, para escribirlo de forma corta ponemos op de opuesto, ¿vale? Y entre paréntesis ponemos el número del que queremos hablar, por ejemplo, menos 4. Si te piden el opuesto de menos 4, basta con cambiarle el signo, es decir, el opuesto de menos 4 sería el más 4, pero como el más no hace falta, podríamos poner 4 directamente, ¿vale? Otro ejemplo, opuesto de más 3, pues sería cambiándole el signo, sería menos 3. También te lo podrían poner sin escribir este más, es decir, te podrían decir opuesto de 3, pues seguiría siendo menos 3, ¿vale? Porque tú aquí sabes que hay un más aunque no lo veas. ¿Sí? O por ejemplo, opuesto de menos 138, pues sería más 138 o 138 sin el signo, ¿vale? Es decir, los positivos recordar que no hace falta ponerles el signo. Si, por ejemplo, te piden el opuesto de 0, pues te quedarías igual, ¿eh? Recordad que el 0 te lo puedes imaginar como un más cero o como un menos cero. En cualquiera de los casos, como el signo que le pongas delante siempre se puede borrar, ¿eh? porque esto es exactamente lo mismo que cero, pues el opuesto de 0 es el mismo, ¿vale? Gráficamente, los opuestos están al otro lado del cero. Es decir, si yo represento gráficamente con una recta numérica los números... Si me imagino el 0 aquí, y por ejemplo aquí voy de 4 en 4, ¿vale? y aquí también iría de 4 en 4, pero en negativo, ¿vale? si me fijo por ejemplo en el 8, su opuesto sería menos 8, y el opuesto de menos 8 sería 8, es decir, los opuestos van emparejados, si este es el opuesto de este, este es el opuesto de este, ¿vale? y si os fijáis, Aquí hay una distancia de 8 hasta 0 y aquí también. Es decir, sus valores absolutos coinciden, ¿no? Si hacemos memoria de lo de antes, del valor absoluto, vemos que estos dos números están a la misma distancia de 0, ¿vale? Valor absoluto 8, valor absoluto 8, y eso los convierte en opuestos, ¿vale? A un lado y al otro lado del 0, pero exactamente a la misma distancia. ¿Vale? Si dobláramos por el 0, estos dos números se tocarían. ¿Vale? Son números simétricos respecto al 0. Mismo valor absoluto, diferente signo. ¿Vale? Por eso son opuestos. Y ahora vamos a ver las actividades de la página 47. La número 7 nos dice, calcula nos da una serie de cálculos que son 7 menos 3. Este es un cálculo que ya sabíamos hacer antes, así que no hace falta que pensemos ni cuál es el grande, ni los signos, pues si es uno que ya sabías hacer, lo haces y ya está. A 7 le quito 3 y da 4. Se puede hacer de golpe. Si nos dicen menos 7 más 3, este no era un cálculo que supiéramos hacer antes, así que vamos a pensarlo con calma. El grande es el 7, así que el resultado será negativo, ¿eh? porque el signo del 7 es negativo. Y luego, como son signos diferentes, ¿eh? menos y más es menos, voy a restar. ¿vale? Si vamos a restar, al 7 le quitaremos el 3. Esto es lo que yo pienso. ¿vale? A 7 le quito 3, queda 4. Por lo tanto, ese 4 es el que irá aquí. El resultado será menos 4. Vamos a pensar si tiene sentido. Si yo debo 7... Pero, o si alguien me debe 7 pero me da 3, pues acaba debiéndome 4. ¿Eh? Como me ha dado 3, ya me debe menos. ¿Mm? O si estoy en el subterráneo 7 y subo 3 plantas, pues voy al subterráneo 4. Tiene sentido, he subido, voy hacia el 0. ¿Vale? Así que recordad comprobar o con dinero o con plantas o con temperaturas, con algo que tenga sentido, con alguno de aquellos usos que explicamos antes, pues a ver si lo que estás escribiendo realmente tiene sentido o no. Vale, luego nos piden calcular 10 menos 12, ¿vale? Si usamos el truco, podríamos pensar en 12 menos 10, que esto sí sabemos hacerlo, ¿eh? Le damos la vuelta. Si a 12 le quito 10, daría 2, y entonces sabemos que este resultado debería ser un menos 2. Si no uso el truco, pensaría, ¿cuál es el grande? El grande es el 12, y el 12 es negativo, así que ganar los negativos, el resultado será negativo. Como aquí hay un más que no se ve, esto es un más y esto es un menos, más y menos es menos. Es decir, vamos a restar, pues al 12 le resto el 10, queda 2. ¿Veis? Es lo mismo. Solo que con el truco, pues claro, voy a... acabo antes. ¿Vale? Pero si no, lo pensáis y veréis que da el menos 2. Vamos a ver si tiene sentido. Si yo estoy en la planta 10 y bajo 12 plantas, es evidente que voy por debajo del 0, ¿no? Así que será un subterráneo y será el subterráneo 2. Y el último cálculo que me piden es menos 10 menos 12, lo mismo, el grande es el 12, el resultado será negativo, como los signos son iguales, ¿no? menos y menos es más, vamos a sumar al 12 le sumo el 10, o al 10 le sumo el 12, lo mismo da, queda 22, así que aquí va el 22, el resultado es menos 22. Si bajo 10 plantas y bajo otras 12, pues al final he bajado 22 plantas. Tiene sentido. Vale. La actividad número 8 dice elimina los paréntesis ortográficos y calcula. Y me dicen 12 menos menos 3. Menos y menos es más. Recordad la tabla de los signos, Y esto ya lo sabemos hacer sin pensar mucho. Queda 15. 9 más menos 2. La tabla dice que más y menos es menos, así que 9 menos 2. Y esto también lo sabíamos ya hacer antes, que da 7. Y luego me dicen 7 menos más 4. Menos y más es menos, así que esto es 7 menos 4. Y esto también es algo que sabíamos hacer, queda da 3. ¿Vale? Es decir, si te sale un resultado de los que ya sabías calcular antes, no hace falta estar pensando en el grande, en el pequeño, en si son signos iguales ni nada, lo haces y ya está. Y luego, eh, la actividad 9, que dice, encuentra los opuestos de los siguientes números. Te piden el opuesto de menos 5, que sería 5. El opuesto de 2, que será menos 2. El opuesto de más 4, que será menos 4. El opuesto de 0 es 0. ¿eh? Este, mira, lo teníamos aquí el opuesto de menos 6 será más 6, o lo que es lo mismo, 6, el opuesto de 1507, que será menos 1507, ¿vale? Siempre los de signos contrarios. Y esta videoclase la dejamos aquí, continuaremos con una segunda videoclase para la segunda parte del tema.